Amigos, quiero hacerme eco en el día de hoy con una importante información que dio a conocer el vocero de la Policía Nacional. Ante todos los delitos que estamos viendo, esa bandas Discovery, esos grupos FM, se está dando a cabo otro delito muy preocupante para todos nosotros, especialmente para los hombres. El vocero de la Policía Nacional en el día de hoy, el coronel Diego Pesqueira, hace un llamado a la población. Precisamente la Policía Nacional alertó a la ciudadanía sobre lo que desaprensivo. Se dan a la tarea de extorsionar a personas a través de las redes sociales, amenazándolos con publicar videos íntimos. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que son varias las denuncias que han sido interpuestas en la Policía Nacional por víctimas de extorsión. A la víctima, en su mayoría hombres, le exigen el pago de altas sumas de dinero luego de ser contactado a través de redes sociales y chat o en de Facebook. Precisamente Pesqueira explicó que a través de este chat los delincuentes contactan a sus víctimas y una vez atrapada la presa, por WhatsApp entablan una relación a tal punto que estos hacen videos íntimos que luego son utilizados por los aprensivos para chantajear con altas sumas de dinero que van desde 70 mil hasta 300 mil pesos y más. ¿Qué está pasando? Atención a todos nosotros y atención a, no, a los ciudadanos, especialmente a los hombres y también a mujeres. Tengo amigos que han sido fruto de este tipo de extorsión y este chantaje a través de las redes sociales. Compañeros de trabajo nuestros aquí, atención, atención a la ciudadanía en general. Este llamado que hace el vocero de la Policía Nacional, tenemos que prestarle mucha atención. Señores, a través de Facebook, esos messenger que a veces usted recibe de personas desconocidas, que le escriben, que tratan de establecer una comunicación con usted, ojo pelado. Ojo pelado aquí porque hay que tener cuidado con esto. Estos son mecanismos para llevar a cabo extorsión con altas sumas de dinero. Luego establecer comunicación con usted a través de WhatsApp y por esta vía. Entonces establecer las supuestas videollamadas donde se establecen conversaciones íntimas de manera muy profunda. Y estas conversaciones son grabadas. Y luego estos videos son extorsionar. Mire, extorsionar a personas. ¿Ustedes saben qué? amenazándolo con publicarlo, amenazándolo con hacerlo llegar a su familia, a su esposa, a sus hijos, donde usted se ve en la obligación de tener que pagar para evitar esto. Altas sumas de dinero. Atención a la ciudadanía, este mecanismo de extorsión que está llevándose a cabo en las redes sociales. No podemos permitir que desaprensivos utilicen imágenes suyas para luego estafarlo a usted, chantajearlo, pidiéndole altas sumas de dinero. Vamos a hacernos eco de este llamado que hace el vocero de la Policía Nacional, el Coronel Diego Pesqueira? Prestar atención a esto. Prestar atención porque cada vez más los delitos tecnológicos van cambiando. Van mutando. Van buscando mecanismos como extorsionarlo a usted y poderle sustraer su dinero de manera fraudulenta. Una estafa y un robo total. Atención a este llamado que hace el Director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, el Coronel Diego Pesqueira. Vamos a tomar en cuenta esto porque tal vez usted puede ser en estos momentos víctima de una estafa a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Messenger, y luego ponerlo a usted a grabar videollamadas en su WhatsApp, que con esto tenga usted que someterse al chantaje de estos desaprensivos que llevan a cabo esta práctica.